Eres, teletrabajo, modificación de las condiciones de trabajo, digitalización, descarbonización de la economía, son todas realidades que se están extendiendo en el mundo del trabajo y que están extendiendo desempleo a pobreza laboral y a desigualdad. Estamos ante gobiernos que en todos los sentidos son competentes y sumisos a la capital. thought sí, ja.